Hola amigos, de vuelta con ustedes. Mirá, U, vení, observame, mostrame cómo labura esta caña. Espectacular. Mirá la clavada que tiene en este tramo tan cortito. Bueno, ¿de qué se trata? Como todo avanza, la tecnología avanza y la pesca de pejerrey que es una de las pescas que más, a, más aficionado tiene, Flystar lanzó al mercado una caña espectacular. ¿De qué se trata? Se lo describo muy, pero muy breve. Mango de grip, para que no patine, no resbale. ¿Eh? termocontraíble. Observen el portarril, acero anodizado para que no se oxide, marca y marca Fuji, no puede ser de otra manera que fallestar, tenga otra calidad de producto. Vienen las dos versiones, 4 metros y 4,20. Ahora estoy mostrando la 4,20. El color original, el color y es el del pez gordo, color naranja, Pasa hilo. Siete pasahilos, a ver si me lo tomas así, hago. Siete hilos más puntero. Calidad y primera. Uy, no tiene más que otra calidad que ponerle fallestar a sus caños. 20, 40 gramos y recuerden que vienen las dos versiones. Y como ya demostré mostré, la clavada que tiene esta caña es espectacular. Vienen las dos versiones, que es 4 metros, no sé, eh, muelle, aguas abiertas, paternoster, 4 20 metros 20 para la pesca en el bote. Bueno. La promo de esta semana, las dos versiones de Star, el modelo Elite, en 4 metros y 4,20. La van a pagar solamente en 12 pagos de 1.150 pesos. Y la 4,20 metros la van a pagar en 12 pagos de 1.250 pesos. La verdad es que es una caña espectacular, el precio es módico. Y le cierro con el eslogan, si no quieren errar piques, usen Star. Nos vemos en la próxima.